Misión de los supremos titanes, contornado de palabras, esta parte del mensaje. En este viaje cósmico, aplico encaje en la rima. Clima, asesino universal, corrupto, fulmina, atento estoy alrededor. Caminando en la calle, no tengo miedo a la gente, ni a los oscuros finales. Veo como la vida borra manchas en el lienzo, mientras la muerte pinta mi camino a paso lento Miro hacia la nube cuando canto mi canción, sigo por la carretera mientras rimo en mi nación. Soy el mismo tipo que de chico supo encontrar el ritmo de la poesía mientras imagino el mar. Y el fin de semana me pongo a recordar el sonido de los bajos. El parlante retumbar las parejas van bailando sábado en la oscuridad mientras afuera pelean niños se divierte más esa es la reacción mi mente encontraba diversión cualquier situación infemice de programación fue mi decisión que la música tome el control y gracias al montón que este viaje no se terminó el en rap entra por completo cuando improviso en la noche es el chino que me incentiva mientras los cielos se rompen cuando grabamos por primera vez recuerdo estas grabaciones que escuchábamos todo el tiempo en clase de era en, aquel mes. en la compa me anoté, recuerdo a veces perdía y otras veces que gané. Recuerdo alto show que dimos y eso si sí no lo soñé, como un cuaderno lleno de rimas que a una compa regalé. Y esto suena, suena como un canto de ballena. Mi mente se pierde melodías de sirena. Vámonos tranquilos al abismo mientras encontramos historias que dichan ahí mismo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es una represa y la presión va más fuerte Activo la rima que despierta a la gente diga se siente, diga se siente Canto para mi pueblo y para todo el continente También para el mundo entero, esto pega fuerte Este mismo me divierte, rapeo sonriente entre las sombras Con un flow sobresaliente, ahí viene, a lo lejos se ve como una hormiga de repente al lado lo tengo enseguida, allá va como un rayo para que nadie lo persiga. Ay, vuelve para decirme que en esta canción prosiga. navega galáctica, vemos en la táctica, siempre con la práctica, te en la antártica, pega la mágica, entramos en la informática, alegría címica en esta vida trágica Un trago para el festejo. Por esta rima estoy de frente a dos mil espejos. Salto enseguida al tiempo. Vivo mi reflejo, donde me mira cantando, aunque sea un y me motiva desde la montaña voy bajando rápido esquivando piedras esto no se quiebra entra sabiduría que activa células de memoria en la experiencia vamos con paciencia Rimas que vuelvo en mi cuaderno, las planto en primavera y salen a luz en invierno. El poder de la mente se convierte en algo eterno que invade a todo el mundo en el cielo y el infierno. Atento estoy, ahora encestando, cuando en realidad de rimas yo sigo sonando. A Natural Barrio lo represento en la altura, porque en el parlante esta música retumba allí. de lo real, pero hay que moverse, dejen las fantasías, con ustedes conversen, saquen conclusiones para fortalecerse, olvidemos dinastías mezquinas, vivamos nuestro día, estilo de los pensamientos serios que aniquilan, tratemos de cuidar a nuestro mundo que respira, las estrellas te guían, también el sol te cuida. Vida que se mejora cuando improvisamos el escape que no tiene atados a un bloqueo de progresar no me quiero estancar, quiero seguir en la pelea, no me quiero ir señor estar mientras el poli corrupto te revisa cuando saliste del trabajo entre la gente se desliza, el asesino pasa a sacar contratos todos enfermos se paralizan cuando las redes se apagaron empresarios tiran propaganda de lo que en tu casa están hablando ando al micro del mando en este punto exacto de arriba si todo lo escribo mirando al centro del espacio tenemos poder para poder vencer con la fuerza de natura el barrio el sonido llega a tu mente y se expande para todo el vecindario arriba la mano miren al cielo sientan las brisas de todos los vientos atentos a la pasantía de lo que venía activando los cuentos vamos a rescatar la energía queda el espíritu combativo del poder ancestral mando respira las estrellas te guían también mando respira las estrellas te ya, las estrellas te guían, también mandó la espina. Las cielos sientan la pisa de todos los blancos, la mano, miren al cielo, sientan la pizza de todos los bien la mano, miren al cielo, sientan la pizza de todos los billmandores, mano, miren al cielo, sientan la pisa de todos los billmandores, mano, miren al cielo, sientan la pisa de todos los billens. Domina el pensamiento negativo para que no sea destruido y que llegue a lo positivo No te dejes estar, no pierdas la confianza porque si hay esperanza que te puedas importar Hay muchos golpes que te hunden susurros que te aturden pero siempre hay espacios vacíos que llenar yeah. Los golpes se hacen más fuerte hay que aprender de la gente Que se mantiene frío y así controlan su mente Hay que siempre ir al frente sin mentiras de frente Con humedad y honestidad no mucha suerte, los golpes se hacen más fuerte Hay que aprender de la gente que se mantiene frío Y así controlan su mente Hay que siempre ir al frente sin mentiras de frente Con un y honestidad Y... Amaneciendo con ganas aunque te pueda acostar Pensando en cosas que pasan agradeciendo de estar Aunque se siente dolor, la herida nunca cerró Pero hay que darle valor a lo que hay alrededor los sueños se pueden alcanzar si le pones empeño y actitud dirigiéndote a la meta No hay en tu vida que te puedan frenar en tu plenitud cuando tu alma va como un cometa Sabes que el mundo está a tu disposición desde el momento que prestaste atención a lo que te salva Todo se puede lograr siempre y cuando pienses que a tu destino todavía nadie lo leyó en tu palma Antes de las tormentas abunda la calma, después que se pulió, todo todo sin karma Hasta que tu cerebro escucha una alarma que te anima a que empujes a tu vida sin frenarla Ponerle play que se escuche ese delay Lástima que no se puede tener un mundo sin ley Porque el primero de los males es la envidia Es una vida, es el tema que me inspira Para pensar en grande, para nunca frenarme Despertarme de la tecnología y no estancarme Sin para adelante, sin pasos de gigante Disfrutar de lo que tengo y que eso sea constante Uno a diez, cien, siempre están los contrincantes Que te ponen trabas y otros quieren ayudarte La solución a eso es ir por otra parte Que yo se Parte. de tanta información de golpe está por explotarte con él es solo pausa no rebobinarse tomarse una fresca y con uno relajarse de vuelta al mambo de vuelta a las andanzas la vida es injusta y justamente hay que aceptarla hay que bancarla, cuidarla y disfrutarla y mostrarla a tus hijos lo mejor para apreciarla prosperidad sin auto marginalidad uniéndote a lo que bien te parezca en una integridad acompañar y disfrutar del viaje hasta estar conectando, incentivando, aunque no sea antisocial hey. A los obstáculos hay que hacerlos lado cuando irrumpen tu camino Ey, una vez más que te chocas con la pared, sabes después qué hacer contigo Ey, de los errores de los demás y de uno mismo casi siempre se aprende Ey, hay que saber tomar consejos de algún tiempo para volverte más fuerte Ey, para volverte más fuerte Mientras prende armas, la prensa comprada, tapa la portada Los beneficiados se esconden con su guardada Antidioño no, no, todo es pierda, en las guerras grandes Por corrupciones políticas arruinan ciudades Para ocultar información mandan a nueva una en donde ese seguro que muere en la masacre. Son la peor parte la policía corrupta Clase policial que en este planeta abunda Son los que no están para el bueno ayudar Son los que ganan del negocio y el abogado que manipula las leyes se vende por miles, no salva al inocente ser sin alma, sin humanidad para salvar corruptos ocultan la verdad verdad que también saben los jueces comprados aparte de los jueces también compran al jurado así vamos viendo cuánta gente es de tu lado Silbando, volando, fácil anillos, muerte de alto calibre, borrachos que matan al volante y están libres. Muchos gobiernos siguen creando monstruos. Todo este sistema está formado para el mundo. A veces la vida se ve de otro modo. Más y en la infancia algunos tienen todo. Algunos no se dan cuenta que hay necesidad. Y otros por necesidad no dejan de luchar. Aparte, de verdad quieren hipnotizarte, con programas de entretenimiento sin enseñarte. A sobrevivir sin depender del por las dudas que se acaben en algún momento despierto y encuentro a todos colgados desde una pantalla centro a cultivar mi mente entreno mi cuerpo para cualquier batalla recobrando el aliento y luego superarme desde adentro centro toda mi energía pasando días no duermo mi fuerza crecía en las vías del infierno Y como tal, sí, tal. esto es natural, esto es de verdad, esto es el estilo de los gajalapán, esto no es copiar, es original, esto es lo que a mí me gira para descargar, hasta las nubes, hasta las cimas, esto sí que es y bella los se aproximan, esto no termina, esto recién comienza, con esta fruta linda se avecina, Imagina cuánto estamos contentos, acá los relojes cuando con los cuatro todo el talento en este momento, siento alto brazo que sale tan sentimiento Esto sí se siente, esto va te parece, esto si sí que sale sale como pan caliente Esto es lo coherente, sale con la gente, del espacio donde ustedes caen de mi mente y con el ambólico, los momentos únicos que nos hacen históricos de lo más lógico, con este simbólico El camino que pone el tema son y vamos hacia el oráculo se dice que el futuro todo son con Culpamos vamos a a lo seguro que con los espectáculos la marcamos tanto en el teclado cada día de día nos van a dejar de lado la realidad ni el espacio cada día que pasa nos apartan del asfalto esto va despacio Sale del palacio, donde este acto se transforma en un impacto La mente entra por un auricular, se regenera una neurona que pudiste quemar Sale tu imaginación y te lleva el masquilla Donde se espera la música, que es la celebridad que la realidad Y deja de pensar que tu vida sola no te pasa en la red social. Es un caliente mundial que te quiere conseguir mantenerte conectado hasta el día de morir que cubrió todo, yo lo que sea a mi modo Que no importa si a escucha, esto es lo incomodo Tu capa salvada, somos la manada Somos tres pues animales, anima de de que cae con granada De métrica y de rima auténtica Y de ataque está y no pueden hacer réplica Que es estratégica la forma de rapear La forma de conectar la rama para parar G, el mono man, yeah. G, micrófono al mando, micrófono al mando, micrófono al mando, micrófono armando, mando, micrófono al, al mando de Marcos. Este pasaje letras algo disparando, atacamos en base de lo que estamos contando. Y acá voy golpeando lo que voy improvisando. Entro al territorio con mi arma camuflando. Mi arma es mi cuaderno que de rimas voy llenando equipo la envidia Lira lidia con impacto limpias son las gotas de la lluvia salpicando Ando motivando en el Lander viajando prima poderosa guerrera representando Una pausa no me frena sigo avanzando Mientras el gobierno el porcentaje va aumentando Vamos, bajan mientras me voy concentrando Acordeones de Landeros lejos van sonando Desde el límite de Munro sigo disfrutando Un flow se apodera de mis escritos cuando Canto, en voz alta o callado, a veces pedaleando, susurrando en la vereda si voy caminando, se me ocurren letras y a los chinos voy entrando. También muchos párrafos que no estoy recordando, mando poder en este Me teletransporto rápido, aparezco por atrás. Y si lo esquivaste te sigo para contraatacar. Te lleno de combo, te mando para el fondo y voy por más la habilidad, paso de la concentración como maestro de Taichi a desesperación como Gohan en el Zenkaichi, no me importa si mi música no está en el ranking solo me importa que mis temas nunca tengan un fin tranqui sobre el pavimento, no me deprimo cuando escucho femo mal momento sé que carrera de resistencia paso lento, en subida con obstáculos y contra el viento atento a la situación que surja en esta prisión solo lo que me interesa es conocer mi evolución, también me interesa dar mensajes de optimización y mostrarte que en mil partes se parte tu compasión, La autenticación no te viene mal, no, no puedes hacer nada sin copiar a los demás, me estoy yendo pa otro lado, mejor vuelvo a mi lugar, si me concentro en mí voy a mejorar Realidad de mi dimensión Sigo en acción Mecanizo mis ideas, pulo mi imaginación Visualizo los momentos que marcan mi situación Viralizo sentimientos en forma de interacción Estoy en este planeta delirando Con estrellas que me están transportando al mundo que me permite hacer poesía Exagerando con cosas que sorprendían y Rima, en la rutina Dirá que crecía el otro día Cuando mi mente se rima para San Juan un Avanzo por los que están Recalculo mi mundo Conecto a mi entorno social Aunque esté moribundo Feliz soy con mi auricular Respiro al espectacular Son, por ahora me retiro Hasta otra improvisación Repartiendo mi chacra Por los canales de mi cuerpo Guerreros Dos por todo este invierno. Sí, por todo este invierno. Toda más de esta puta sociedad Este es el que te rapea. Este bebo en un político cualquiera este Estoy preparado para el son que sea Mítico, rutico, aplico rimas para lo que quieran ver. como el ser humano se moldea Él No se arrepintió de una pelea Entre la multitud y ya cualquiera Que quiera cambiar, dejar el man y sacarlo afuera Caña de azúcar que no la retina que acompaña a quien camina, imperios que dominan, empresas contaminan, en todo este planeta la matanza no termina, y traigo realidad desde el fondo, entre la multitud me gondo, represento a la rima, a la rutina y a los bombos, soy un buzo que está profundizando allá en los fondos, sobreviviendo a esta forma de gobierno, políticos mueven las piezas del tablero eterno, somos sumisos conformes en un mundo moderno, estamos en la Roca que se moja, el viento no la mueve Un grano de arena se va y nada lo detiene Somos hormigas que viajamos por el mundo entero va los males de la ciudad, ahí va la bala Se escucha venganza, la muerte pasa por tu casa Las abejas se agitan, si sienten amenaza mi rimas salieron desde la plaza, arrasa El halcón pasa, avanza, el hilo no descansa Se bajaron del mal, con revientaron alcanza Se queda la balanza, no existen penitencias piensan muchas patas, vocación de trabajadores en la ciudad represión, llega es un problema casi universal de depresiones, casi todos en esta realidad la traición, vemos cuando solo no quieren dominar sigo el paso, soy la sombra de mi razón y voy yendo paso a paso, no me hago caso de la cata sobre la mesa, saco rimas desde el mazo, onda sonoras, de un rayo de aurora, saldo cósmico, sónico, detonante tópico, contaminando el planeta. No se salvan los cielos ni los ríos de mi misera. Cuenta regresiva, esquiva, sorpresa, todo está destruido. Líderes miran desde arriba. Problemas de quemar, que no pedís, ayuda y ni cabida. Aumentan los suelos, eternamente no castigan, tomamos carrera. Levantamos vuelos, los mismos problemas en dos mundos paralelos Escribiendo letras en el celular me desvero Nos encontramos con uno mismo en este pañuelo Soy de la luz aunque siempre esté de duelo Soy de la luz aunque todo se vea negro protejo a los que quiero, voy de frente, pongo el pecho Aunque tengan un fierro y tenga que ver a San Pedro Iluminación en el perturbado momento es lo que necesito en este oscuro cuento Iluminación es lo que no transmito porque solo vivo en contra realidad de los vientos Iluminación en el perturbador momento es lo que necesito en este oscuro cuento Iluminación es lo que no transmito porque solo vivo en contra realidades de los vientos